El gobierno de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia llegaron a un acuerdo por el cual se incrementarán las rentas en un 4%. El total de beneficiados del sistema de reparto llega a 101.004 jubilados y del sector de compensación de cotizaciones que están en las AFPs alcanza 102.531 personas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, es un esfuerzo del, del Tesoro para lograr este, este incremento. Eh, Creo que con eso hemos podido eh, cumplirles a ellos, pero bueno, te, también... Eh ver que, que, que, el, que el tesoro también tenga las posibilidades. El monto que se erogará para los jubilados del sistema de reparto es de 169,43 millones de bolivianos al año y para los que están dentro de la compensación de cotizaciones, el monto total por año alcanza 86 millones de bolivianos. Los montos serán pagados con retroactividad a enero del 2018 en una planilla adicional. Nosotros eh, lo que tenemos por ley es la la obligación de, de incrementar sus rentas en, en, en función a la variación del OFB. En esta reunión hemos tratado eh, algunos temas respecto al, al, a, a un poco eh, las necesidades que tienen ellos. Eh, hemos visto eh, de hacer un, un esfuerzo este, este año para poderles eh, darles un, un incremento mayor y bueno, eh, aplicar el inversamente.